Desde Vamos Granada junto con Os Oigo lanzamos la iniciativa Granada se Pregunta. Hasta el lunes 28 de mayo podéis plantear vuestras preguntas en la plataforma o votar aquellas que vayan surgiendo y que os parezcan más interesantes. El lunes 28 por la tarde a las 7 y media responderé a las cinco preguntas que sean más votadas. Animamos a participar, vamos a hablar de lo que nos importa en Granada.